Sálvame saca a la luz el vídeo más humillante de Carlota Corredera, desatada. Hay grabaciones que deberían autodestruirse. Que se lo digan a la periodista de Telecinco, que nada más volver al trabajo se ha llevado esta sorpresa nada agradable de su programa. Tras su vuelta a la pequeña pantalla después de un mes de vacaciones, Sálvame ha aprovechado para sacar los colores a Carlota Corredera. ¿Y de qué manera? El programa ha desempolvado un viejo vídeo en el que la periodista da el cante, literalmente, en su primera aparición en televisión. Fue hace una década, cuando dirigía el programa TNT, que presentaba Jordi González. De aquella época es este vídeo en el que Corredera interpreta a dúo con el reportero Luis García Temprano el tema de Shakira la tortura. Tierra trágalos.